Tiene que ver la presencia mía hoy acá en la Facultad de Ciencias Económicas con la continuación del programa de posgrado de Organizaciones de la Economía Social y específicamente vamos a hablar de cooperativismo y mutualismo, arrancando desde la historia de argentina en su relación con el cooperativismo y mutualismo. Y por supuesto que a hablar de eso estamos en la cuna de, de primeros pioneros promotores del cooperativismo en Argentina y que casualmente él desembarca en 1854 en la ciudad donde es sede el rectorado de esta universidad, estoy hablando del de inmigrante francés Alejo Peyret, así que estoy en la tierra de quien reconocemos para nosotros los militantes de la economía social, reconocemos en Alejo Peyret uno de los principales eh, pioneros. Estar en una Facultad de Ciencia Económica hablando de estos temas es, es un sueño, realmente eh, es algo muy bueno porque vamos a poder, con profesionales, debatir sobre la formación que hemos tenido cada uno de ellos cuando se ha recibido, sobre economía, sobre eh, los derechos sociales, sobre los derechos ciudadanos. Hoy en día Gracias a la visibilidad, eh, muchos trabajadores desocupados o, o empresas con, con, con problemas, tienen más claro que el asociativismo solidario es una herramienta funda fundamental para, para satisfacer necesidades elementales, ya sea tener trabajo, o comer, o tener cobertura médica, eh, o elaborar productos para su comercialización. Hoy está mejor visto de que esa herramienta existe. ¿A dónde la voy a buscar para que me, para que me ayude? Entonces, ¿yo, ¿yo qué necesito? Capacitación en la gestión, en la formación de, de, de gestión cooperativa y mutual. Eh, también, educación y formación para ir detectando los líderes. Líderes que tiene que haber en todo proyecto. Líderes democráticos, por supuesto. Y también, financiamiento para muchos proyectos. Y gracias al aporte, del 2% del patrimonio de todas las cooperativas de la República Argentina, el Estado Nacional y los Estados Provinciales tienen fondos para subsidios y créditos, para el apoyo de proyectos que se deben analizar, su factibilidad, que sean sustentables. Entonces, la formación ética, moral de gestión y doctrinaria cooperativa y al mismo tiempo el estudio, el estudio de la factibilidad y sustentabilidad de ese proyecto que se quiere llevar a cabo. Cuando alguno lo hace sin ningún tipo de apoyo, es muy factible que eh, los grupos humanos se desintegren, la falta de capacitación eh, lleva al fracaso y ahí viene el trabajo de las universidades del trabajo de capacitación y educación que deben hacer todas las federaciones, del trabajo de educación y capacitación que deben hacer los órganos local competentes, como el de Entre Ríos. O sea que debe haber, realmente, debe haber, como lo dice la Alianza Cooperativa Internacional, como lo dice la OEA y como lo dice la OIT. Todos ellos le están diciendo a los estados cómo deben promover la economía social, la, las empresas de capital, eh, saben muy bien lo que han hecho y lo que tienen que dejar de hacer. El tema está que debemos educar a la soberanía del pueblo en la autogestión, que eso es democracia, democratizar la economía, democratizar la democracia. Desde que comenzó la democracia hasta ahora, hemos crecido mucho en Argentina ayudando a aquellas iniciativas privadas, entre comillas, de, de propiedad conjunta, en todos los aspectos de los servicios y de la producción. Pero todavía nos faltan. O sea, tenemos que pulir de cómo aceitamos al Estado para responder rápidamente a los cumplimientos de la legislación vigente.